¿Eh? Sans, tú, ¿Tú te ser grande que yo. <ríe> Buenos días, hermano. Espera. Sans, no has dormido para nada. ¿Qué sería que estuvieras quedándote despierta a propósito? Para... Protegerme de alguna amenaza imaginaria? Eh... ¡Pero eso es tonto! ¡Ambos sabemos que yo soy el hermano más fuerte! ¡Yo te protegeré! <ríe> <risa> ok, Jejeje... <risa> <risa> ok... en tu chaqueta? ¡Puedo creer que empezaras con estas cosas tan temprano! No lo hago, pensé que era un respiro de aire fresco... ¡No! Vamos Paps, creo que necesitas tomar toda esa aire y liberarla. ¡Literalmente eres el peor de todos! Adelante niño, voy a cambiar mi chaqueta, te veo en el desayuno, Estaría abajo. <risas> Honestamente Sans, de cualquier forma, Humano me dijo algo, después del desayuno se irá, aparentemente está muy determinado a volver a su hogar, eso me hace sentir muy confundido. Humano, creo que voy a extrañar tenerte por aquí. Uh. ¿Hm? Humano, estás... ¡Ah! ¡Escupiste delicioso espagueti! ¡Solo para darme un hermoso mensaje! ¡Oh, estaré esperando por cada y todas las visitas! Waterford es mucho más cálido que aquí, así que tus ropas serán más que suficiente. ¡Oh! ¡Espero que vuelvas a menudo! ¡Eres bienvenido como un buen amigo! Hey niño, después de mis siestas, saldré a tu encuentro. Podemos ir a Grilby's, ¿ok? Tal vez Undyne vaya despacio con él. ¡No temas! ¡Simplemente le diré a Undyne que el humano está usando un tutú viejo! ¡El humano nunca podría ser capturado por algo así! <risa> Eres el esqueleto más inteligente de todos. Um, así que... Sans... Ahora que estamos... ...solos... Quiero decirte algo. ¿Hermano? Ok... Tiene que ver con... ...tus pesadillas recientes. Uh, hermano... Me dijiste que no tenía que hablar de eso. ¡Oh! Y aún así no debes hacerlo si no quieres. Yo solo... Sans... Te conozco mejor que a nadie más. Y también sé que tienes... Um, bueno... Tú no me dices muchas cosas, Sans. Puedo decir que me escondes... Muchas cosas... Muchas sobre ti. Y también sé... que probablemente crees que me estás protegiendo al apartarme, pero... Sans, soy un adulto. Y me dedico a mi hermano y amigos. Y puedo manejarlo. No quiero manejarlo. Lado a lado contigo. de Esta forma... Pagarás con menos peso. Creo que para nosotros dos. Tal vez te sentirás un poco mejor. Paps. Sí, hermano. Vi. no. Sentí que moría. Sentí que me convertí en polvo. Espera. ¿Pu... ¿Eh? Sí. Fue real. Muy. muy real. Fue como otra línea de vida, no fui el único que moría, solo vi pedacitos y piezas, pero sentí el resto, en mi sueño, vi a Onda en irse para pelear, pero yo sabía, no, ambos sabíamos que ella iba de camino a su muerte, y yo sabía que los monstruos estaban muriendo. Todos estaban muriendo, y Papyrus, Papyrus, no, nunca, no me dejaré verlo suceder, no puedo, no podría soportarlo, ¿Cómo podría manejarlo entonces? ¿Por qué me obligué a mí mismo a ver las grabaciones de Snowden? Ok, ok Sans, ok, no necesitas seguir, estás bien, todos están bien. Todos están bien. Eh. Tú tenías razón. Me siento mucho mejor. Eres el más genial. Bueno, hermano. Bajo circunstancias normales estaría de acuerdo. Como sea, ahora... ¡Yo! Estoy en presencia del verdadero hermano más genial del mundo. Hermano, ¿qué? ¡Es cierto! ¡Y no me importa que alguien más lo sepa! ¡Toma tú! ¿Buscas a un asombroso nuevo hermano? Bueno, ¡qué mala suerte! Sans ya sido tomado! <risa> Pops, ¡no! ¡Tú también! ¡Mi hermano es todo mío! ¡Hey, tú! Hermano, lo juro... En este momento no sé si te amo o te odio... ¡Eso es una cosa tonta de decir, Sans! más? ¡Podrías llegar a odiarme! ¿Sans? Bien... Únicamente has tenido cero horas de sueño Ok, ok, te llevaré a casa, huesos dormilones <ríe> uh... ¿Qué onda Paps? ¡Sans! ¡Estás despierto! ¡Y sin pesadillas! Sí. eso parece... oh... la TV... lo siento hermano, no fue mi intención ¿Qué? ¡No seas ridículo Sans! ¡El sonido sigue funcionando bien! ¡Así puedo oír a mi rectángulo sexy por lo menos! Uh, uh, ¿Rectángulo sexy? Eh, exactamente, ¿de dónde viste esa palabra? ¡Oh! ¿Recuerdas? ¡Estábamos hablando de la caja de la pasta! No, no rectángulo, la palabra sexy. ¡Oh! ¡Así me la enseñó! ¡Ella les dice así a un daño y Metatón todo el tiempo! Me dijo que era un gran cumplido. Uh, ella lo hizo. ¿eh? Sí, he estado usándola con todos los que me preocupan. Onda, ¿eh? Sans? Incluso... Gente, esto me está incomodando. Uh, digo, Papyrus, estoy seguro que ella no sabía algo mejor. Pero tengo que decirte... Puede ser diferente en Hotland, pero en los alrededores de Snowdin... ¡Esa es una muy mala palabra! ¿Ah? Sí. ¡Oh, no! ¡No tenía ni idea! ¡He estado diciendo malas cosas! ¡¿Por qué ella haría algo así?! Está bien, hermano. Probablemente fue un accidente. Iré a hablar con ella, ¿ok? Solo espera. Oh, esta es la mejor parte. ¡Genial! Ey, Alphys. Hoy, oh, ¿qué le has estado enseñando palabrotas a mi hermano? S ¿Sans? ¿Qué estás haciendo? Oh, ya sabes, pensé que tendrías las suficientes agallas para soportar la visita de un amigo. No seas tan trucha. Sans, basta. De todas formas, Alphys, tengo una cosa que hablar contigo. <risa> mi hermano estuvo diciendo sexy hace un rato. ¿Tú no dejarías que pasara para saber el por qué? ¿O ¿Oh, sí? Sans, lo siento tanto, no sabía que él estaba en la habitación. Tch, tch. Alphys... Ok, ¿pero qué demonios? Además, sexy no es un insulto, Sans. Lo es cuando oigo a Pabs decirlo. Como dije, lo siento, vi una foto sexy de mi personaje favorito y... se me salió. Ok, ok, Alphys. Estás perdonada. Solo estoy cuidadosa. Gracias. Así que, ella no tiene permitido decir sexy frente a Papyrus. Esa y otras palabras en su lista. ¿Lista? ¿Es en serio? <risa> ¡Oh! Sí, tengo una lista de palabrotas justo aquí. ¿Ves? Hmm. Hey, miren mi muñeca. Es hora de mi desayuno de la media mañana con el humano. Diviértanse, chicas! ¡Ni una sola palabra de esta lista es una verdadera palabrota! ¿Qué demoni...? Crank? Frampis? Flampin? Y espera... ¿Qué demonios es...? ¿Es ese Papyrus con una piña como cabeza? ¿Por qué? ¿Es una broma? ¿Qué demonios...? Uh... ¡Espera! ¿Qué es ese maldito esqueleto humano? ¡No! ¡Volviste! ¿Qué pasó? Ella dice que lo siente. Fue un malentendido. Ella lo prometió. Ella no tenía intención de molestarte, Paps. De todos modos, voy a adelantarme a llevar al niño a tomar su desayuno. Suena bien para mí, hermano. Hablando de humanos, Sans, ¿has considerado. Bueno, ¿has considerado contarle a los humanos sobre esos malos sueños? Mm, sí, un poco. ¿Por qué? Bueno, las pesadillas comenzaron justo la noche anterior en que apareciera. Supongo que de alguna forma. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí. Gracias, hermano. ¡No hay problema! ¡En un buen desayuno, hermano! Gracias, nos vemos después. ¡Adiós! ¡Hey, niño! ¿Pasa algo? Te ves distraído. ¿No? Bien. Siento haber llegado un poco tarde. ¿Qué dices de ir a Graves? Conozco un atajo. ¿Un atajo rápido? ¿No? Hey, todos. Hey, Sans. Hola, Sans. Oli, Sansy. Hey, Sans. Llegas tarde hoy. Usualmente este es tu segundo desayuno. Lo siento, compañero. No sé qué me asó. No podía salir de mi cama. Me sentía frito. Aquí, ponte cómodo. Ups, ve dónde te sientas. A veces unos raros ponen cojines pedoros en los asientos. De todas formas, ordenemos. ¿Qué quieres? Hey, eso suena bastante bueno. Grilby, vamos a pedir una doble orden de hamburguesas. He dicho algo como esto antes, pero... Tenerte alrededor hace a mi hermano muy feliz. Sé que eventualmente tendrás que ser capturada y llevada ante Asgore, pero... No, supongo que deseo que eso no tuviera que pasar. <risas> Hay algo curioso. Algo que he intentado entender. Bueno... Tal vez no entender. Tal vez... Es algo más... Aceptar lo que ya sé. Sé honesto conmigo, niño. No juzgaré. Nos hemos visto antes. Y si ese es el caso... lo seriste Mis amigos. Mi familia. Yo. Nos mataste a todos nosotros, Frisk. Gracias, Grillby. Se ve bueno. Puedes tener la mía, niño. Estas cosas solo pasan a través de mí. Fuiste tú. ¿Puedes hablar, niño? Dije, ¿recuerdas cuando maté a todos, Sans? Esa mirada en tu rostro. Esa es la mirada de alguien que está muy, muy furioso. Así que, ¿cómo lo hiciste? Después de todo, hasta ahora. Todo lo que hiciste fue murmurar sobre reportes y anomalías temporales, pero era bastante obvio que nunca experimentaste una anomalía personalmente. ¡Espera! ¿De eso trataban tus pesadillas? No... Ah, je, je, je. Así que solo has estado recordando fragmentos. Como sea, lo intentaste en la última línea temporal, aunque obviamente no resultó bien. Aunque es obvio que te hice sufrir. Nunca antes te he visto llorar, Sans. sí. Parece que me atrapaste, niño. Me alegro de haberte sacado hoy, aprendí mucho, uh. tuve muchas dudas aclaradas, así que gracias niño, aquí hay un pequeño regalo para ti, tú sabes, ¿por qué lo mereces? Sans, vamos, creo que es bastante claro que puedo resetear cualquier cosa que hagas, así que... ¡Rematado! ¡Toma enorme pedazo de basura! Oh, Grillby, siento lo demostrador. realmente estaba enojado. Sí, tengo suficiente como para pagar las reparaciones. Ya sabes, si el mundo no se resetea y si lo hace, te veré al otro lado, compañero. Lo sé, no tiene ningún sentido. Lo sé.